la incorporación, el arribo de las TIC a la, a la escuela especial eh, implica un aprendizaje y un desafío en muchísimos niveles eh, por ahí uno lo que primero tiende a pensar es que el desafío es netamente pedagógico y en realidad el desafío es, es transversalmente institucional eh, porque implica eh, transformar el, la forma en que uno piensa los procesos de enseñanza, fundamentalmente, pero también los procesos de aprendizaje. Porque implica pensar de que la escuela debe generar ciertos circuitos que tienen que ver con prepararse para la llegada de un material al que hay que hacerle no solo un lugar físico, sino un lugar en términos de tiempo, un lugar en términos de de personal dedicado a eso, un lugar en términos de sentarse a estudiar, a ver cómo sucede esto en otros lugares este, y el espacio que genera un laboratorio, no probar qué es lo que va sucediendo con esto, este, por lo tanto creo que de algún modo el cambio tiene que ver con, con o, o el efecto por ahí más eh, el que se observó más, más inmediatamente con una repercusión en muchos niveles en, en los niveles jerárquicos desde los directivos, el equipo técnico, los profesores, los maestros los chicos sin dudas, las familias eh, comienzan a comenzamos a ver eh, bueno ¿qué, qué es esto de incorporar las TIC a la escuela, digamos? es tan solo prender una máquina en el aula o, o tiene que ver con un montón de otras cuestiones legales procedimentales, este, sin duda actitudinales, es decir a ver cómo nos vinculamos con esto, qué nos genera, eh, creo que en ese sentido un antes eh, está marcado para mí ya hace como mucho tiempo, ¿no? Pero porque han sido muchas las experiencias, pero eh, por un chico principalmente aburrido eh, y como con demasiadas ganas de no estar en, en el dispositivo pedagógico tradicional y la llegada de las TIC eh, de algún modo yo no sé si logra por sí misma creo que no no logra por sí misma transformar el aprendizaje es decir, siempre decimos eh, la, las TICs en sí misma no garantizan que el chico aprenda, es necesario que haya ahí un, un partener de la situación que sostenga el aprendizaje pero empezamos a ver eh, indicadores que marcan la posibilidad de transformación. Un indicador la asistencia, un indicador la aproximación de los padres, de la familia, lo cual digamos uno de entrada incluso nos veíamos como perturbados, decir, bueno, ¿qué pasó ¿no? con esto de, de la llegada de las TIC? Pero que en realidad fue, fue ese el efecto, digamos, ¿no? Eh, la aproximación de la familia, el interés, sin duda porque eh, en el caso del programa Conectar Igualdad, como uno de los programas que, que, que incorporan las tecnologías a la escuela, trae un objeto que es un objeto de valor. Sabemos que la tecnología hoy en día implica un objeto de valor, más allá de lo que con ella podemos hacer, ¿no? Este, entonces, bueno, se genera ahí una cuestión de, de importancia, de ver que, que, cuando la vamos a tener y qué podemos hacer y las funciones y demás. Pero, digo, trae de por sí un efecto como expansivo de eh, chicos que empiezan a estar más motivados. ¿A qué? Bueno, vamos a ver, se va a repartir eso, digamos, ¿no? Y creo que cada aula, cada, cada espacio va a tener su como su experiencia propia en eso pero chicos que empiezan a estar más motivados digamos, a, a aprendizaje, al aprendizaje, el ver qué podemos hacer sin duda lo lúdico también lo lúdico es un enganche fundamental con, con, con las tecnologías porque verdaderamente, bueno eh, principalmente la infancia está ligada a lo lúdico por lo tanto no sería algo atípico pensar que, que es necesario eh, que los chicos puedan divertirse con las tecnologías pero digo, incluso para, lo, para el dispositivo de aprendizaje y de enseñanza comienza a haber como mucho más interés. Entonces, si pudiera marcar como un antes y un después en, de la llegada de las TIC, por un lado eso, esa resonancia en, todo, en toda la institución y en la comunidad educativa, y por otro lado eso, digamos, de chicos que, que quizá no estaban tan presentes física o, o, o en otros aspectos también en el aula como que comienzan a estar atentos a algo